Chicos, un nuevo video, un nuevo, nuevo. Panaroyel y aquí estamos con Javi versus Javi versus Tommy. A ver, a ver, eh, me puedes explicar dónde está el Javi? Javi? Javi? No, no, no, no, no a ver, Javi, Javi. Mientras tanto, mientras tanto, le voy, le voy a decir que faltan pocos días para la gran final. ¿Quién serán las cuatro personas que van a lograr a la final? No lo sé. Pero bueno. XD voy bueno, a voy a decir atentamente que estás solo oh, no, no siento a Danielson versus... ay Dios pero bueno y ese rap bueno A ver... Un punto para Tome! ¿Podría ir en la final? No se va ¿sabes? a saber. Creo que está recuperando. ¡Dos puntos para Tome vale. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese tío? Bueno, todavía... Bueno. Bueno, le daré... Bueno. Le paso un Rolox Scratch. Lo no sentimos. Sé, sí, bueno... Ahora solo tiene un punto, ¿ok? Solo tiene un punto. Que este mi linterra. Los dos tienen tres puntos, ok. Esto todo chido. Listo. Y No quiero decir, pero... Eh, este evento se quisiera dará genial, amigo. ¡Quedará genial! <tose> Madrona una quita una alfricción. Quita vida amigo, quita salud del agua. Esto. No, 20. A mí usted sobreviviendo. ¿Ya murió? Perro. Se van a morir, amigos por mi culpa, no, no lo, no pude, porque cero, así me moría también, ok sí, recogemos, recogemos, ahí estás, ahí estás tú, tienes otro. tienes cuatro puntos, ¡Ah! no. El Tommy Tienes, listo, ¿por qué? El Tommy Tienes, no es, no es porque sí. Ah, chicos ya, a ver, ya, esto es de verdaditas, es ¿eh? de verdaditas, ¡Coya, eh! ¡Coya! No, sé. Algo... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el lo mejor nuestro Javi? Nada, ok, ya. Un pero tú... Un... Ahí ya, sigamos. Un, un. Aquí tenemos los tres momazos. Más bueno del internet. El internet web. Un, un, un. No, va, vaya, este va a quedar acá. Uy, perdón, pero... Ok. Naranja, tú persigues... A Javi, yo persigo al Tommy porque... A ver... No, se mató. Menos un... Menos un punto. Los... Ok, menos un punto. Pero no estaría tan mal. Si empatan los dos, van al tercer puesto, eh. A veces en para y el Tentre, te cuando haces algo, te dan un punto. No juegos deshacer cosas. porque estos juegos no son de hacer cositas. listo ya, a ver yupi esto me parece muy coreano muy coreano del norte pero aquí se prende allá allá allá Gay band, gay band, gay band, gay band, stop a gay band, big control, press the gay band, in addition, to stop a gay band, big control, press the gay band, hopefully, to stop a gay band, big control, press the gay band, in addition, to stop a gay band, to stop no, oye, no me salgo. Voy a salvo, gracias Ok, Narajita, ¿estás bien? A ver. Tres Tommy. Tres. Tres. Ok, los llevan tres porque me revivió. No es por trampa. Me revivió. No, no eh, eh, no le eh. ¡Sí! ¡Ah! y ronda. Es, es, bueno, bueno, es, bueno. Y es la última ronda chicos, les digo, es la última ronda, ¿quién va a ganar o quién va a perder? Porque si uno de los dos pierde, va conmigo a terceros. Que creo que creí en el Arrow y ganó de los segundos si, sí, mi editor dijo que sí. El editor va a mi número 2 dijo que sí. y tú, y, y, y otro pide plata eh, que pide plata, mucha plata eh. quiero, quiero, quieres que te pague cada mes 100 mil mil, eh, yo no tengo tanta plata eso, te voy a despedir eh, lo despedí Qué radical, X, y a ver quién va a, fina, a la final, a ver quién va a la final, tú, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! ¡El Javi va a la final! ¿Quién va a ganar? El Tommy... Tercer... Puesto. Pero si gané yo... El Tommy tercer puesto. Pero si gané yo... ¿Qué? ¡Gané yo! Narjita, es cierto que ganó Tommy. fue tu cabeza? ¡No ganó! Naranja. Dice que no ganás. Si gané yo, sobre más Disculpa pero en F si F, F por lo menos ganarás 100 por lo menos ganará 100 box ah no ah no 50 Ah no, 10. Es porque no le voy a dar, dar una fruta en Blockfield 20. Oh El Javi si gana te da, dará la... Si el Javi gana te dará la mitad. Javi ten fe. Javi ten fe. Las grabaciones, eh. Ah, bueno. Tommy. Tú van a la final. El... Mate, cuento. A la final y el Javi también. Y el Javi ganó. No. Y... A ver. Ellos dos van al final, ¿ok? Para sin problemas. Los dos van a la fi... Los dos van a la final. Felices, felices, ya yeah. es esto es todo de Happy versus de Happy versus Tommy, Tommy versus Happy Lolo, Lolo no no no no la la la la la la